La Secretaría de Cultura te invita todos los miércoles a las 12 del día a, del CCB para la wwwcharlas charlas en vivo. Una serie de transmisiones en tiempo real desde el canal de YouTube del Centro de Cultura Digital donde cada laboratorio explorará temas desde su área de conocimiento en compañía de invitados y colaboradores. Acompáñanos. Gobierno de México